Aclaración de consenso. Invitamos a Jordi Palet a presentar la propuesta. Recordamos que el autor tiene diez minutos y ya está Jordi ahí. Modo ninja. Gracias, Jordi. Ahora sí. Bueno, esta propuesta es la, la primera versión eh, de, un, de una matización en el PDP que considero que es necesaria y que, de hecho, eh, he observado en, en, en recientes propuestas, ahora entenderéis eh, cuál, por ejemplo, eh, que es importante hacerlo. Eh, bueno, eh, a modo de resumen, no voy a leer toda la diapositiva. En, en el PDP tenemos una definición de consenso que en el PDP anterior no existía y, además, hay un párrafo. Eh, que digamos lo intenta resumir, porque la explicación es bastante amplia. Eh, bueno, lo que ocurre es que, eh, en diversas ocasiones, los moderadores eh, me han hecho observaciones de que tenían eh, algún tipo de inconsistencia entre la redacción del, del texto cuando intentaban aplicar eh, la definición de consenso por el hecho de que en algunas ocasiones no había comentarios suficientes eh, creo que esa es el, la palabra concreta que dice el, el, el PDP eh, acerca de determinadas versiones de, de algunas propuestas eh, bien, eh, es cierto que eso no era en ningún caso el espíritu que yo buscaba cuando escribí el PDP actual, ni muchísimo menos pero bueno, se, se, se me coló ahí una definición que de algún modo creo que vistos los, los, la experiencia eh, es demasiado estricta en ese sentido eh, Bien, ¿qué es lo que buscamos cambiar entonces? Eh, en el texto actual hablamos... A ver, que muevo los micrófonos para poder ver la pantalla. En el texto actual hablamos de, eh, como definición breve, eh, de, de consenso, cuando es apoyada por opiniones significativas luego de una discusión amplia y que no subsistan objeciones técnicas irrefutables. Y lo que propongo es... Eh, luego de una discusión amplia a lo largo de sus diversas versiones. Ese es el cambio. Eh, este es el, el primero de los dos cambios. Ahora hablaré del segundo. ¿Por qué es necesario esto bajo mi punto de vista? Y ejemplo concreto donde ha tenido incidencia. Porque en muchas ocasiones como tenemos muy poca participación de la comunidad hay la versión 1, hay objeciones, hay comentarios. En la versión 2 puede seguir habiendo objeciones, comentarios y en la versión 3 se han corregido todas esas objeciones y no hay comentarios ni a favor ni en contra. En esa situación ha ocurrido en diversas ocasiones, los moderadores lo pueden confirmar y está explicado incluso en peticiones de los autores en la lista de por qué no se ha determinado el consenso. Los moderadores entienden que no hay consenso porque en la última versión, donde ya estaba todo corregido, no hubo comentarios ni siquiera a favor. Ok, Entonces, esto es lo que se pretende corregir con este pequeño cambio eh, en este párrafo. Ejemplo concreto de esta situación y de la que voy a explicar ahora mismo. Eh, Sabéis que recientemente ha habido dos propuestas eh, competitivas para la elección de moderadores de PDP. Bien, En esas propuestas hubo comentarios en ambas, pero esas propuestas decayeron porque creamos un grupo de trabajo para hacer una propuesta unificada. Bueno, pues la situación es que en esa propuesta unificada no hubo comentarios ni en contra ni a favor y, sin embargo, se declaró consenso. Lo lógico hubiese sido que hubiese habido una apelación porque no se estaba cumpliendo el texto del PDP. No hicimos una apelación porque se trataba precisamente de resolver el problema y porque entendíamos, y así lo han indicado los moderadores, eh, habían indicado que, no, que habían declarado consenso Primero, porque no había habido objeciones. Segundo, porque ya había habido eh, digamos, eh, observaciones o comentarios positivos de dos propuestas anteriores que hablaban de lo mismo. ¿Okay? Es decir, nos encontramos en una situación muy habitual que tenemos discusión en una versión, en otra, en n versiones, se resuelven esas objeciones, llega la última versión, está todo resuelto y, sin embargo, no podemos declarar consenso o no deberíamos de declarar consenso si tomamos literalmente el texto del PDP. Ese es el primero de los problemas. El segundo es que en algunas ocasiones cambios que son simplemente editoriales o gramaticales o correcciones que no tienen realmente implicaciones operacionales y que convendría hacer en el manual de políticas, no las podemos hacer porque no hay discusión ninguna, porque es algo que todo el mundo entiende que ah, hay que quitar esta coma o hay que cambiar esta palabra que está masculino y es femenino, cualquier cosa que eh, para corregir el manual, eh, digamos, gramaticalmente. Eh, de hecho, yo he estado tentado varias veces de enviar propuestas para hacer estos cambios porque mi sugerencia incluso ha sido, staff como secretariado deberíais de poder hacerse cambio de forma automática pero nos dice el staff que no, que enviemos una propuesta incluso para cambios gramaticales. En la lista ha habido una discusión y creo que la discusión se ha centrado más en este segundo cambio que estoy proponiendo. ¿Ok? Y eh, por eso mi opinión es que evidentemente quizás ahí, o por la redacción o por la forma en la que se está entendiendo este cambio, estoy yendo quizás demasiado lejos, pero creo que sí que sería bueno que entendamos que el primer párrafo, ese cambio del primer párrafo, sí que lo necesitamos, el segundo quizás no y evidentemente mi, mi propuesta, con lo cual no sé si quieren medir el consenso, pero en cualquier caso mi propuesta ya desde aquí es no midamos el consenso, tengamos una discusión en la que diferenciemos primer párrafo de segundo párrafo y si es así, eh, haré una nueva versión que solo contenga el primer párrafo. Eso es un poco mi sugerencia en este momento. Evidentemente es algo que tienen que decir los moderadores. Perfectamente se puede declarar no consenso, pero sí que me gustaría que los que salgan al micrófono o los que quieran debatir el tema en la lista, por lo menos diferencien entre primera corrección y segunda corrección para, para llegar a un punto de, de acuerdo de cara a futuras versiones. Y, y creo que con eso termino. Eh, Mariela, no sé si los moderadores en este momento quieren indicar algo de respecto de lo que estoy diciendo, si quieren medir el consenso o no. Yo entiendo que este cambio no sería un cambio editorial, con lo cual no es apto para el last call y, y sí que hay una, una opción en el, en el PDP que nos dice que eh, antes de determinar consenso se podría decidir si se quita el segundo párrafo y nos quedamos con el primero. Eso es una opción sí. que sí que está, no se ha utilizado nunca, pero está en el PDP. No, lo, lo, por ahí lo, lo que pensamos Sergio y yo y, y por ahí moderadores anteriores están de acuerdo es en que no es una ciencia exacta el consenso. Eh, es, es algo que se va midiendo propuesta a propuesta y y vamos definiendo según lo que veamos y los comentarios. Eh, la verdad es que hay propuestas que sí necesitamos que nos digan estoy de acuerdo, qué bueno los cambios. Eh, nosotros siempre necesitamos eh, que se paren y nos digan o no estoy de acuerdo, no me gustan los cambios. O me gustaría que hagan, estoy de acuerdo, pero hagamos cambios. Eh, y depende siempre eh, esto, o sea, no... Y, el consenso no es una ciencia exacta. Esa es mi, mi particular opinión y creo que estamos de acuerdo eh, todos los que hemos sido moderadores hasta ahora. De hecho, de hecho, yo soy el primero que entiendo y además es que el proceso de definición de consenso estoy trabajando en ello todos los días en los otros RIRS y en IETF y nos pasa mucho esto. Eh, y yo entiendo que evidentemente por parte de los moderadores todos lo sabemos, hay un cierto nivel de subjetividad. Lo que estoy intentando limitar con este primer párrafo, no voy al segundo, solamente el primero es, de algún modo, limitar en cierto modo esa subjetividad. Sobre todo porque sabemos que en muchas ocasiones, al no haber objeciones y estar la gente de acuerdo, no hablan. Entonces, nos podemos quedar en un impas de que una propuesta, de hecho, podríamos decir que está aprobada en el sentido que tiene consenso, pero solo el autor está diciendo, venga, adelante, que ya no hay, no hay objeciones. ¿no? Ese es el tema. Y sobre todo que es de alguna manera podríamos entender que es un trato, entre comillas, discriminatorio entre unas propuestas y otras, porque en unas propuestas decimos, bueno, no ha habido discusión, pero ya la hubo antes, y en otras decimos no ha habido discusión en la última versión, no podemos seguir. Entonces, eso realmente roza demasiado el extremo de la subjetividad, por decirlo de algún modo, bajo mi punto de vista, obviamente. Sí. Igualmente escuchemos a la comunidad luego del análisis de impacto. Sí, prefiero, prefiero seguir así. ¿Mariela? Bueno, esperamos la presentación. Estamos, ya estamos. Son los análisis de impacto que se resisten. No sé qué les pasa. No sé qué pasa porque normalmente siempre lo saco en capítulo. A veces le borraron. Ah, estamos. No, es esa, no es esa. Declaración de consenso. LAC 2023-2. No, uno. LAC-2023-1. Sí, es la lac 2023 Exacto. Sí. LAC-2023-1. Esta es un poco más larga. No, no la quiero hacer de memoria. Estamos, estamos. Bueno. Entonces... Me quiere este clic. Ahí estamos. Eh, comentarios del staff. Tomando la propuesta de, del autor como un micopárrafo, cierto, este párrafo introduce una serie de elementos subjetivos, como por ejemplo, los eh, los textos propuestas sencillas, cambios prácticamente editoriales y evidentemente necesarios. Y respecto a la última de las oraciones de todo el párrafo, eh, no creemos que sea conveniente dar un consenso asumiendo que una propuesta es similar a otra que sí tuvo discusión. Interpretamos que el párrafo busca resolver de alguna manera el avance de propuestas sin discusión, lo cual eh, vemos que es contrario al espíritu de de las decisiones tomadas bajo consenso. El tercer comentario es que creemos que es más peligroso dar consenso a una propuesta que no tuvo discusión a que una propuesta, por más relevante que sea, no llegue a consenso por falta de participación. Entonces, dicho esto, nuestras recomendaciones es repensar esta propuesta como un método de resolución de un problema y en todo caso incorporar consideraciones generales y no reglas estrictas eh, para la definición de consenso. Tercero, eh, aprobada esta propuesta, entonces eh, no tendría impacto en ninguno de los sistemas y la implementación sería inmediata. Eso es todo. Gracias. Jordi. He aclarado con Mariela para no tener dudas, mientras ponen mis diapositivas de nuevo, que los comentarios se refieren al segundo párrafo, precisamente al, al que yo estoy eh, proponiendo eliminar y basar la discusión solamente en el primer párrafo, ¿ok? Para que no haya dudas, eh, si ponéis de nuevo mis diapositivas, por favor... Bueno, creo que solo me faltaba... Eh. No, esta no es. Esta es la anterior. Es la dos mil veintitrés Ahí sí. Eh, bien, eh, como digo, insisto, los comentarios que ha hecho Mariela se refieren al segundo párrafo, que es el que yo estoy proponiendo no incluir en la siguiente versión de esta propuesta o, o, o lo que decidamos. Entonces, en cualquier caso voy a contestar a ellos. Eh, este párrafo introduce una serie de elementos subjetivos. Bueno, pues aquí lo que yo contesto es que es exactamente la misma subjetividad que hoy tienen los moderadores, simplemente al revés, la estamos limitando un poco. Eh, al segundo punto que comentaba Mariela es exactamente lo que han dicho los moderadores respecto de la reciente aprobación, ya lo he comentado antes, del proceso electoral. Sin contemplar este aspecto en el PDP, generamos una discriminación entre propuestas. Dicho de otro modo, incrementamos la subjetividad y, por tanto, la posibilidad de apelaciones. Porque un autor puede decir por qué no se me ha dado consenso cuando en otras propuestas anteriores, aún no habiendo habido discusión en la última versión, se ha declarado consenso. Eh, el staff está interpretando que se exige y no es el caso. No se exige, se le da la opción a los moderadores de considerarlo, pero en ningún caso se estaba exigiendo. De hecho, con esta línea de pensamiento tampoco avanzaríamos en estandarización. Ya lo he comentado antes, en muchos casos en el IETF no hay comentarios en la última versión y, sin embargo, avanzamos porque los comentarios, la falta de comentarios implica que se han resuelto las objeciones en las versiones anteriores. Y creo que eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. Vamos entonces sí a comenzar ahora con el tiempo de discusión. Así que los invitamos a los micrófonos en sala y en Zoom al, que hagan sus preguntas en el Q&A. En, en portugués era bate, papo, no me acuerdo cómo era. Era muy gracioso el nombre. Y, o levanten la mano si quieren hablar en Zoom. Vamos a empezar ahora con un comentario de Ariel. Buenas tardes. Eh, bueno, yo más que nada voy a hablar como ex-moderador del foro. Eh, querido Jordi, hemos tenido, no sé si decenas, cientos de horas de llamadas, conversaciones, este, etcétera, durante mi, mi mandato de moderador. Eh, sí, el consenso es durísimo. Eh, es, muy, es muy difícil, es subjetivo, de hecho yo hasta lo llamaría artesanal, por llamarlo de alguna forma. Eh, dudo que, que, que en el contexto en el que nosotros trabajamos eh, sea de alguna manera posible bajarlo a papel y, y volverlo una regla o un algoritmo perfecto, eh, es súper subjetivo totalmente subjetivo y creo que la comunidad nos elige para el rol de moderadores pensando en que nosotros vamos a cuidar de que las propuestas que lleguen y que pasen a través del proceso de desarrollo de políticas van a tener la suficiente aceptación de la comunidad en pos del bien de la comunidad. Entonces, puede ser que subjetivamente algunas propuestas parezcan que están beneficiadas o no, pero en realidad tiene que ver con eso, con que el moderador habla con el autor, habla, comunidad, habla con la comunidad, perdón habla un montón con el staff de LACNIC. Este, y y de, de nuevo, me parece que si nosotros queremos un... un consenso que sea perfecto, no debería ser un consenso, hagamos una identidad digital que cada uno vote, mayoría y listo. No, eh, la, las discusiones, yo esto ya se lo cuento al público, no se lo tengo que decir, nuestras mayores discusiones fueron, este, yo creo que eh, esta, este problema, esta problemática que, que, que, que se expone en el foro o en la lista ya está resuelta, y yo creo que no, entonces es todo absolutamente subjetivo. Entonces, bueno, yo lo veo muy difícil de que, de que sea perfecto. Por eso digo, los moderadores, cada uno también es, eh, somos todos humanos, cada uno tiene su criterio. Puede que parezca de que, de que a, alguna propuesta tiene una cierta ventaja por sobre otra. Yo creo que, espero que no haya sido el caso de, de, de las que pasaron durante mi estadía. Y, y bueno, nada. Me parece que, que, que estas propuestas no van, o sea, no estoy a favor de esta propuesta y me parece que es una cuestión meramente humana que estas cosas ocurran y no me imagino cómo se puede hacer para perfeccionarlo. No, no me parece que sea la forma. Gracias. Ariel, ¿no crees que si podemos limitar en cierto modo esa subjetividad solamente con el primer párrafo, como he comentado antes, eh, ayudamos a la acción de los moderadores y a que, pues precisamente limitemos esa subjetividad. Es decir, dicho de otro modo, si una propuesta en la última versión no tiene comentarios ni siquiera a favor, pero se han resuelto las objeciones, los moderadores siguen teniendo que juzgar si efectivamente se han resuelto las objeciones, pero evitamos que una propuesta tenga que pasar nuevas versiones cuando en realidad no hay nuevos comentarios. Es que el tema está en, en, ese, en esa clave. Se han resuelto las objeciones tiene que ser con discusión, no tiene que decir, o sea, no tiene que ser porque lo diga el moderador o porque lo diga el autor, lo tiene que decir la comunidad, tiene que haber amplia discusión de que se han resuelto las objeciones. Por eso también hoy mi comentario con la política o con la propuesta perdón, de Edmundo, en donde yo le dije, tuve esta objeción y esta objeción en la versión anterior y la considero resuelta en la versión 2 y por eso estoy a favor. Por, por eso mismo eh, hice ese, ese comentario al micrófono. Esa me parece que es la forma sana de que se resuelvan las objeciones y no que de alguna manera se resuelvan según la percepción o del moderador o del autor, porque se vuelve eh, un, una guerra imposible. Estaría de acuerdo contigo si sí, los que han tenido objeciones también dijeran ya no las tengo, pero no ocurre. Ese es el problema. Hay, hay que lograr Vamos eso. Vamos con el otra persona. Perdón. Gracias. Gracias. Ricardo. Sí, hola Ricardo Patara. Eh, bueno, como yo indiqué en la lista, estoy en contra de la propuesta y voy a llegar a ese punto pero quere, quisiera ya adelantarme estaría en contra incluso eh, con el cambio propuesto de vota, eh, medir el consenso solamente del primer párrafo hoy, aquí, por ejemplo. Pero voy a llegar ahí. Eh, bueno. Eh, el autor comentó en una parte... Que comen, acerca de comentarios suficientes ¿no? y comentarios suficientes es diferente de ningún comentario o sea, ningún comentario no se puede decidir que es lo mismo que comentarios suficientes o sea, una propuesta que se presenta en la, en la lista y no hay ningún comentario genera una duda y, y estoy de acuerdo contigo en eso, ¿Qué, ¿qué pasa con la comunidad? o sea, no comprendió, no quiere participar no tiene interés hay que investigar eso, pero de otra forma eh... Creo que eh, la propuesta como está, incluso en el primer párrafo, introduce más matices de interpretaciones, se genera más problemas y riesgos también. Voy a explicar después por qué. Y eh, eh, específicamente acerca de un punto del, del párrafo, eh, bueno, es del segundo párrafo, pero aun cuando en versiones anteriores hayan habido comentarios que Precisamente ha motivado la nueva versión para sus, su, subasanar obligaciones re, re, recibidas. Eso es el, el comentario en, en, en la justificativa, pero la propuesta es algo que no da la misma idea. La propuesta dice, por su naturaleza, sean cambios prácticamente editoriales, evidentemente necesarios para la comunidad, podría ser también el caso de discusión ya realizada en propuestas anteriores similares, o sea, no es la misma cosa, entonces es arriesgado decir que, asumir que lo que pasó antes se aplica para lo que viene después y finalmente, casi llegando al final, eh, el ejemplo que, que, que, que presentaste que mencionaste acerca de la elección de los moderadores sí hubo comentarios, yo me acuerdo de haber hecho un comentario si bien que en aquel momento era era uno de los autores, pero también igual miembro de la comunidad, si yo comenté ahí, si hubo comentarios. Y un otro punto, estás muy acostumbrado con la vivencia dentro de la ETF, ¿no? Pero son ambientes diferentes. Muchas veces solucionar un problema técnico en el contexto de la ETF es diferente de solucionar un problema, una duda, una obligación técnica dentro de nuestro ambiente y en eso estoy de acuerdo con lo que comentó Ariel, que asumir que una versión contestó bien los comentarios de las versiones anteriores, no es asumir que el problema se solucionó tenemos que discutirlo, el contexto nuestro es diferente del contexto del IETF, entonces muchas veces usar estos ejemplos, sabemos que tiene mucha participación en el IETF pero son cosas diferentes. Muchas gracias. Ricardo, eh, entiendo, entiendo algunos de los puntos que, que comentas, pero según eso, eh, ¿valdría cuando los propios autores digan ya está y, y con eso eliminamos que los moderadores digan que, que ya ha habido comentarios? Creo que no es razonable. Creo que en todo caso tendría que ser, o que se tengan en cuenta los, los comentarios y la resolución de las objeciones, o, o que de verdad haya opiniones de la comunidad a favor cuando ya no hay objeciones. Eh, pero, por desgracia, eso no lo podemos gestionar. Es decir, la comunidad no va a hablar cuando haga falta, sino cuando quiera y no podemos obligar de ninguna forma. Ojalá pudiéramos, pero no es posible. Entonces, eh, no sé, eh, pues estoy ahí a medio camino entre lo que tú dices y lo que yo digo, ¿no? Pero, desde luego, lo que me queda clarísimo es que lo que tenemos que hacer a continuación, si no aceptamos esto, es apelar la propuesta de... de del proceso electoral, porque mmm, se ha aprobado sin que haya habido comentarios, aparte de los autores. No valen los comentarios de los autores. Es que... Ok. Eh, ¿Alguien en el Zoom, Franco? Q&A. No, por eso no tenemos a nadie. Ok, entonces. Perdón, ¿cómo? ¿Cómo? Tenemos al... a Fernando Frediani con la mano levantada. Sí, buenas tardes. ¿Sí? ¿Voy yo? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué tal? Y luego lo ponemos. Buenas tardes. Mi nombre es Emiliano Benier, soy de la Universidad Nacional de Salta, de Argentina. Es mi primera participación en, en este foro, estoy por ahí un poquito nervioso. Pero, eh, bueno, ahí la, la cuestión del consenso es un poco eh, interés mío en el estudio y, y, y en... en, en el consenso en estos contextos de estas comunidades de gobernanza de internet. Por eso me interesó mucho la, la, la, la propuesta del autor, esta en particular. Respecto al segundo párrafo, por ahí coincido con lo que planteaban algunos de, los, de las personas que estuvieron antes, que hay muchos términos que tienen cierta ambigüedad y, y y sería al contrario de lo que plantea el autor de, de bajar los, la, la cuestión de la subjetividad, me, me parece que en esa ambigüedad o en esa vaguedad de esos términos contribuye a que la interpretación pueda, pueda ser para cualquier lado. Entonces, sí coincido que me parece que ese, ese párrafo habría que, que, que corregirlo por esos términos. Después, en la cuestión puntual de la, de la cuestión del consenso, eh, me parece que yo lo, lo que vengo observando en otras, en otras comunidades técnicas eh, o comunidades de gobernanza es que eh, la falta de participación y de comentarios es un problema. O sea, es, es, es un problema, pero la forma de que esas comunidades intentan resolverlo no es quitando el requisito de los comentarios sino al contrario, eh, buscar estimular la participación y buscarle a, a través de algún tipo de incentivo eh, tratar de que, eh, que los que las miembros de la comunidad hagan comentarios respecto a la, a la propuesta. Eh, para mí, digo, los procesos necesariamente deben contar con participación y comentarios. Es, eso, eso hay que incentivarlo. Eh, y, y cuando hay propuestas en las que no hay comentarios, eso podría ser como un indicador de que no es interés de la comunidad. Digamos Que nadie comente puede ser como un indicador de que no hay interés y si no hay interés probablemente esa propuesta no sea necesaria. Eso no sé cómo se evalúa, pero bueno, ahí hay una cuestión. Eh, y en este sentido, digo, como, como para cerrar, a mí me parecería que no sería tan deseable esa, esa modificación, porque en el fondo lo que el, el argumento de fondo es, eh, digamos, si no hay comentarios, eh, las las propuestas puedan salir y me parece que habría que explorar mecanismos para incentivar la participación e incentivar que la, que, los personas, que, los, que, que los interesados hagan los comentarios para que las propuestas puedan, puedan continuar con su proceso de, de ratificación. Nada más. Muchas gracias. Una, una acotación a lo que estás comentando. Eh, en el primer párrafo lo que hablo es de que no haya comentarios en la última versión. En las anteriores obviamente los ha habido. Y se han corregido las objeciones. Creo que eso es importante, ese detalle creo que es importante. Muchas gracias. Eh, tenemos a Fernando Frediani en el Zoom. Franco. Adelante, Fernando. ¿Me escucho? Sí. Buenas tardes a todos. Eh... Gostaria de fazer uma reflexão. Essa proposta não é uma proposta muito simples de se analisar, né? É difícil uma opinião forte e única a respeito dela. Eu, quando me manifestei na lista, me manifestei em dois sentidos diferentes. Então, começando pelo mais fácil, que eu acredito que tem a ver com o segundo parágrafo, que eu acredito que a maioria aqui concorda que. Não é desejável de nenhuma forma se colocar qualquer coisa no texto do PDP obrigue um consenso, né? Vai existir sempre a subjetividade e faz quando o... conheci o processo. De consenso acho bem mais melhor do que um sistema de votos. Então tem um lado bom é, de de não ser algo que está tão suscetível a eventualmente a um sistema de votos que pode ser manipulado através do um poder econômico, por exemplo, mas, por outro lado, tem a subjetividade que pode é, privilegiar a parte de mérito da proposta mesmo. Então, eu acho que a maioria aqui concorda que não é bom ter no texto algo que obrigue, é, que se dê o consenso de uma proposta. É, por outro lado, um ponto que eu vi como positivo é do primeiro parágrafo, né, que ele detalha um pouco mais É, que se pode sim dar o consenso sem necessariamente ter havido é, mais comentários numa segunda, numa terceira é, versão, que eu acredito que o exemplo que o Jordi usou da proposta de eleição de moderadores está correto, sim, não houve comentários ali, houve comentário dos autores, tudo bem que ali os autores lá, são a maioria das pessoas que escutem muito ativamente, mas não houve comentários ali estava tudo bem, passou a proposta e eu acho que foi consenso, sim, aquela proposta. Então, eu vejo essa proposta de mudança do primeiro parágrafo, mas no sentido de permitir aos moderadores dar esse consenso, porque, eventualmente, se os moderadores derem um consenso que for questionado, que for por uma apelação, eles vão ter que explicar por que eles deram aquele consenso. Então, essa mudança pequena no primeiro parágrafo permite aos moderadores justificarem de uma maneira melhor aquele consenso. Então, eu vejo mais nesse sentido. Já é, qualquer coisa ali, como era no segundo parágrafo, que é, sugira uma obrigação, eu já também vejo com reservas. Isso, essa era a reflexão que eu gostaria de fazer. Obrigado. Hum. Alguém mais em sala que queira fazer algum comentário? apurarnos un poquito más. Eh, gracias a todos por compartir su opinión. Eh, ahora pasaremos a medir la temperatura de la sala para tenerla en cuenta a la hora de medir el consenso. Nuevamente recordamos que la herramienta Zoom va a decir, puede decir votación. No es una votación, sino que sondeamos o medimos la temperatura de la sala. El resultado se evalúa con los comentarios del foro y de la lista. Así que no es un proceso de votación. Entonces vamos a proceder al sondeo de la sala y en Zoom si pueden liberar la encuesta. Eh, el personal del la ACNIC nos ayudará con el conteo. Entonces levanten la mano y manténganla levantada los que estén a favor de esta propuesta, por favor. Bien, muchas gracias. Levanten la mano ahora los que estén y mantengan la levantada los que estén en contra de esta propuesta, por favor. Muchas gracias. Los que se abstengan, por favor, levanten la mano y manténganla elevada. Muchas gracias a todos. Bien, la propuesta LAC 2023-1, versión 1, aclaración de consenso, cumple sus ocho semanas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 porque está la asamblea de socios. Luego del break. Eh, tenemos un tengo anotado acá un espacio auspiciado por Weger Automotores, 600 años reparando para usted. Pero es un es eh, el micrófono abierto de la comunidad donde pueden hacer sus comentarios eh, generales, pueden ser sobre las propuestas. Eh, vamos a dar en este caso 10 minutos. Teníamos 15, eh, pero vamos a usar 10 minutos de este semáforo abierto, es decir, micrófono abierto en el QA y en